Crisis Social y el Camino a una nueva Constitución. Por Jaime Quintana, Presidente del Senado. ¿Cómo vivió el estallido social desde sus inicios? Mira, es muy difícil que alguien pueda decir eh, que, que previó eh, un estallido. Probablemente, claro, distintos grados de convulsión era esperable que ocurrieran en algún momento pero un estallido con las características del que tuvo lugar el 18 de octubre o incluso los días previos, porque hay algunas acciones que, que parten, al menos la semana anterior, eh, eh, con esas características o como finalmente ocurrió, no, no, no recuerdo que alguien lo haya anticipado. Todos sabíamos eh, que aquí había un cúmulo de antecedentes de elementos, de iniquidades, injusticia, que iban generando una indignación muy fuerte en la población. Eh, el tema de la desigualdad un tema recurrente en todos los debates económicos, sociales, y por lo tanto todos sabíamos que había un problema, probablemente algunos lo minimizaron, eh, y por lo tanto si bien hay una responsabilidad de la política sin duda en todo esto, en, en, en que hayamos llegado a esto y no se haya eh, podido poner atajo antes, no, no, no, no, no podemos decir que todos seamos eh, igualmente responsables. Eh, sino cómo te explicas tú que después del estallido, hace tan solo eh, 15 días atrás, teniendo la posibilidad de eh, votar ¿no es cierto? el proyecto que eh, regula la propiedad de las aguas, eh, finalmente igual hay, hubo senadores que votaron en contra. O, sea, o cuando, eh, respecto al mismo proceso constitucional, hubo senadores que estuvieron en la foto el 15 de noviembre Cuando todos entendíamos que lo que estábamos construyendo ahí era un espacio para avanzar hacia una nueva constitución Nadie terminó esa noche hablando de la constitu constitución del 80 Y hoy día hay quienes en ese mismo grupo ya están hablando de, de rechazo Entonces, por eso te digo, la política tiene responsabilidad, no vimos que esto se venía eh, hemos intentado así dar respuesta en el último tiempo y la responsabilidad de todos los sectores políticos no es exactamente la misma, claramente. ¿Qué importancia tuvo la reunión especial que sostuvieron los tres poderes del Estado en La Moneda luego de la primera semana de protestas? Mira, la reunión del 20 de octubre, eh, que fue la primera convocatoria que se hace, hubo varias, digamos, o ha habido varias en los 90 días eh, que, van, que han transcurrido después el estallido. Eh, pero esa reunión, yo creo, fue un momento de particular tensión. La noche del sábado eh, 19 de octubre ha sido uno de los días más violentos. Eh, distinto lo ocurrió, por ejemplo, en la jornada del 25 de octubre, que fue una manifestación extraordinaria, eh, grande, masiva, esencialmente pacífica. Claramente ahí hubo un contraste y, por lo tanto, esa jornada del, del 20, a la cual tú te refieres, fue... 24 horas después de que el presidente había decretado el estado de emergencia, o sea, se vivía mucha tensión y yo tomé la decisión de, de estar ahí porque sentí que era mi deber, mi obligación. Qué duda cabe que estamos asistiendo a la peor crisis, la más eh, compleja crisis social, desde el punto de vista de la protesta social en democracia. Y frente a una situación de esta magnitud, eh, no cabe otro camino que colaborar colaborar en este caso con el gobierno, más allá de las diferencias que podemos tener en aspectos coyunturales, incluso en la forma como se han abordado los primeros momentos de esta, de esta crisis. Creo que el restarse hubiese sido profundizar en la crisis. Creo que ese no, no es el rol de las principales instituciones del país. Yo creo que la, la solución probablemente tal, o, o la, la primera, lo, los pasos más contundentes no se dieron allí, se dieron con posterioridad. El Senado ha tenido bastante que ver con esto, primero cuando decidimos junto a los presidentes de las comisiones de constitución radicar en el Congreso la discusión constitucional y también lo mismo que, lo, que hemos hecho en materia de pensiones donde hemos convocado al presidente de la Cámara, a las presidentas de las comisiones de trabajo porque tienen la experiencia de ambas cámaras y también decidimos radicar en el Congreso esta instancia legislativa y generar los acuerdos para avanzar justamente en la agenda social, algo que estaba bastante esquivo durante los últimos eh, 90 días. Entonces, yo creo que con toda la responsabilidad que, que el mundo político, el Congreso, puede haber tenido en el pasado, creo que es necesario eh, observar, ¿no es cierto?, eh, cómo eh, durante los últimos tres meses, al menos, eh, el Senado, el Congreso en general, ha intentado estar a la altura. Sabemos que no es fácil, no estamos actuando solo para las encuestas porque entendemos también que hay un nivel de, de desafección hacia la política profundo, pero creo que la inercia y el status quo no ha sido nuestra característica, todo lo contrario. ¿Cómo valoraría la jornada donde se concretó el llamado Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución? Fue uno de los momentos más trascendentes que yo he vivido en política en el tiempo que llevo. El mensaje ha sido muy claro por parte de la ciudadanía. Esta es una victoria de todo el país eh, y por lo tanto eh, lo que hacemos acá es ponernos a la, a la vanguardia de la construcción de un verdadero contrato eh, social. En esta jornada que es histórica, eh, donde ofrecemos por primera vez una constitución 100% democrática. Yo nunca había visto una disposición para concordar aspectos tan sustantivos para el país eh, en un arco tan diverso, donde, con partidos que no tenían eh, una historia de trabajo común, ni siquiera en la oposición, y si eso lo logramos con el gobierno, bueno, fue porque el país vivía un momento de mucha tensión, había temor en la población, también en el mundo de la política, un temor respecto de lo desconocido, de lo incierto, y yo siento que, que esa noche va a ser recordada como uno de los pasos más trascendentes eh, para viabilizar el término de la Constitución del 80, que por supuesto habrá que eh, cristalizar con un plebiscito eh, en abril y posteriormente con un órgano constituyente para abocarse a ese fin. ¿Qué es lo más significativo de entrar en un proceso constituyente? Creo que eh, tenemos que ir acompañando el proceso no solo de, de, a partir de lo que pueda hacer el Congreso. No todo esto es legislación. Creo que el paso que hemos dado con la biblioteca del Congreso Nacional de construir, por ejemplo, un repositorio, eh, una plataforma para concentrar allí, eh, por ejemplo, la información que estamos recibiendo de las comunas, el propio ejercicio de los municipios de hacer una consulta ciudadana hace aproximadamente un mes atrás, que arrojó como... Eh, propuestas eh, prioritarias de los chilenos, pensión y salud. Es un tema que también hemos recogido en nuestra legislación habitual, pero también la, en las acciones políticas que estamos eh, llevando a cabo. Por ejemplo, un convenio que hemos suscrito con la Universidad de Stanford, con el Centro de Democracia Deliberativa, apoyado por la Fundación Tribu, para eh, tener, al igual que lo han hecho otros 30 países en el mundo, un ejercicio de reflexión eh, colectiva, eh, en donde con una muestra al azar se van a convocar a eh, 400 personas en lo que va a ser un anticipo seguramente de lo que va a ser el órgano constituyente para mostrarle al país, para darle certeza a quienes todavía tienen dudas respecto al proceso constituyente que eh, los chilenos en un, convocados para un proceso de estas características van a entregar lo mejor de sí para tener un mejor país y para avanzar eh, en los temas sustantivos de una nueva constitución.